Oh, yeah, perros, es una vez más Es el mane puro puente grande, perros, otro día de lo que era, yeah ah, un saludo a la raza Villa Luis, ah. vivo de noche dándome un rol en el coche con broche de oro y un malboro pa' que me dé rebote Y una tecate en bote y el humo flote Me la vivo de noche Dando un rol en el coche con broche de oro y un malboro pa' que de rebote Y una tecate en bote y el humo flote Escupo Escupo humo con ojo de búho En breve fumo y subo de canal Dando un tour con mi carnal Luis, métele cuarta que nos van a alcanzar Morritas tenemos al azar, Y mi raza se aloca cuando hay que accionar Todo por algo pasa, pongo todo en balanza Aquí no te la frían, hagas lo que hagas Traite mejor las caguas, yo pinto una raya Al pueblo, luego, luego le hablas a las jainas No he dormido nada, ando enfiestado con toda la manada Puto, no le hagas la mamada a mí, no me va a ver la cara Sé que le das todo porque te lo clavas Hasta lo mío se lo dabas, mira que mamadas y ocupabas Ayuda siempre te la daba, pero que esperaba una persona rara yo tengo agallas, medallas, varias y las armas necesarias para ser culero, para ser bueno lo que quiero. Tengo, vengo de barrio de Querétaro, para ser claro no soy pleitero, pero tampoco me dejo de cualquier pendejo. No estoy ciego, todo veo bueno, mejor vuelo dentro del infierno. Me la vivo de noche dando un rol en el coche con broche de oro y un malboro para que me dé un rebote y una teca en bote y el humo flote. Me la vivo de noche dándome un rol en el coche con broche de oro y un malboro Pa' que me dé rebote y una teca en bote y el humo flote. Consumo, consumo lo bueno, le doy a todo y no le afreno. Perro se prendió, la raza todos en mi casa a y roll, yo traigo el control al vuelo En breve me voy con todo mi convoy Doy, doy lo mejor de mí me la vivo de noche Dando un rol en el coche En breve, breve, escupo humo con ojos Búho en breve, fumo y subo de canal Dando un tour con mi canal Luis, métele cuarta que nos van a alcanzar Morritas, tenemos al azar Y mi raza sea loca cuando hay que accionar Todo por algo pasa, pongo todo en balanza Aquí no te la fían, nada lo que hagas Trae de las caguas, yo pinto unas rayas, luego le hablas a las jainas, ando por, por puente grande, siempre ando yo trabado, bien estado todo alocado, amanecido, bien prendido, guacha improviso todo lo que tiene, tiene sentido, me equivoco pero ando bien trabado, por andar en el poco engranado, guacha locos somos pocos puente grande, rifando una vez más yeah.